Hola amigos de YouTube, estamos aquí con otro video, este es un video muy corto Pero les quería mostrar que es la primera vez que veo nevar En mi país México, eh, pues nunca neva, si acaso en Zacatecas, en Chihuahua, en las zonas más altas Quizás en el Ajusco, en Ciudad de México Pero en Guadalajara, en mi ciudad natal, nunca neva Pero bueno, para mí esto es muy padre ver cómo neva Quizás no lo noten en la cámara o quizás sí, pero realmente para mí es muy padre ver cómo está nevando aquí en Canadá. Hoy es 4 de noviembre del 2017 y bueno, pues se siente bien padre. A ver si, si ven cómo me cae nieve en la mano. Bueno, es muy leve la nieve, pero bueno. Saludos.